sin Enraquear Escudero, que la tenemos de viaje sin, sin señal, para poder conectar. que él está disfrutando. Para que está bien. El viaje. Hay que aprovechar estos días de verano con la familia. Sí, perfecto. Y nada, aquí estamos nosotros, que hoy nos han dejado solos con la energía masculina, y vamos a ver cómo es la que liamos hoy por aquí. Bueno, hemos prometido hacerlo un poquito más corto, ¿verdad? Sí, vamos allá. Vamos a ir un poco sintetizando. Quiero hacer una introducción eh, al espacio de hoy, eh, un poco también eh, conectando todo lo que hemos venido hablando anteriormente, sobre todo en el espacio anterior, que fue una introducción ya a la ley natural. Mm, quería matizar ciertas cosas, ¿no? Conectarlas un poco. Entonces, mira, eh, quería empezar, bueno, pues sobre todo siendo hincapié en que ley natural pues significa inherente con base en la realidad y la naturaleza. Por lo tanto, no es creado por el hombre. A su vez, es una condición existente, que es a la vez vinculante e inmutable. Por lo tanto, no se puede cambiar. Viene con nosotros intrínseca, desde nuestra creación, desde nuestro nacimiento, en esta existencia. Entonces, eh, todo lo que sea cambiable, modificable, adaptable, está creado por el hombre. Por tanto, no es ley, ya sería norma, regla. que sería ley natural. Bueno, tengamos un ejemplo. Nosotros nacemos en este mundo, ¿vale? Los derechos que adquirimos, eso sería ley natural. Nosotros venimos ya con unos derechos por supuesto, inherentes a nuestra creación como seres humanos. decir, Nosotros, claro, tenemos ya unos derechos, derechos eh, que son eh, intrínsecos a nuestra existencia, como seres vivos, como seres humanos, como puede ser pues el derecho a la movilidad, el derecho a la libre elección, el derecho a todo lo que pueda conllevar, es decir, algo que nos afecta directamente. Que... el derecho el, Perdona, José, el derecho a tener nuestro espacio, el derecho a poder disfrutar de la naturaleza, a disfrutar de este mundo. Sí, sí, no. Si sí. lo que tenemos como seres humanos son mmm, pocas eh, restricciones, o por decirlo, eh, digamos, tal eh, mmm, como lo, lo planteo. Como seres humanos, eh, lo que tenemos que tener claro es que hay pocas cosas que se nos prohíban, es decir, dentro de nuestros derechos inalienables, ¿no? De nacimiento. Y esas son las que tenemos que tener claras, es decir, de cara a la ley natural. Y más que prohibirla, la ley natural, es decir, que son transgresiones contra la ley natural. Por lo tanto, realmente eh, deberíamos de tenerlo muy claro, ¿no? Esas son las cosas que realmente no deberíamos eh, iniciar nuestro modo de actuar, ¿no? Nuestra vida. Entonces, bueno, eh, quería por pues, eso, ¿no? Hacer una entrada eh, sobre lo que era ley natural, ¿no? Para dejar claro la diferencia con las leyes de los hombres, eh, que no son leyes, sí, que son reglas, normas retos de ley que lo adaptan para sus intereses. Entonces, bueno, por la ley natural, claro, es decir que es de carácter legal y se contempla tanto en el derecho clásico, podemos mirar la, con los, todos los escritos tratados de Cicerón, Sénica, Aristóteles, autores de esa época, eh, y va incluso ya hasta el derecho contemporáneo a través del yus naturalismo. Y hasta nuestros días se estudia hoy en día ¿no? la carrera de derecho. Este carácter supralegal, ¿qué significa? Porque es, de es, es decir, en la jerarquía que hay de fuentes y de leyes, y está por encima de todas estas leyes creadas, inventadas por los hombres, ¿no? en el clavo, el derecho esclavos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no disfrutamos de esos derechos? ¿Cuándo se nos quitan esos derechos? Nos eh, quitan, eso cuando lo vamos quise? eso lo vamos a ir viendo ahora. Déjame un momento que va la introducción, por favor, Roque. Es que quiero dejar algunas cosas antes claras para que no nos dispersemos mucho. Venga. Eh, bueno, hay que tener claro que las leyes del hombre, pues eso son solamente reglas, normas, decretos administrativos, y bueno. Ahora lo que quiero dejar claro también, en base a, lo, a los primeros espacios que hemos, que hemos realizado, hemos hecho mucho hincapié también en la importancia de conectar con esa frecuencia álmica para elevar nuestra conciencia, nuestra presencia y vibración, pues hay que dejar claro, es decir, que, que hemos hablado de que estamos experimentando a través del cuerpo físico una realidad que ha sido, que ha sido creada y manipulada a través de eventos cuánticos, ¿no? Por seres eh, humanos y no humanos. Pues esto ya eh, cada uno que indague, pero bueno, nosotros iremos eh, hablando de esto más abiertamente en progresivos espacios, pero bueno, eh, humanos y no humanos, que tienen un gran poder a través del conocimiento cabalista. Este conocimiento cabalista les, les, les da eh, los códigos eh, que afectan y controlan a esta, a esta realidad física. Y todo esto está creado dentro de, de una simbología, de unos códigos eh, que van, digamos, eh, organizando todos estos eventos que nosotros vamos percibiendo como, como seres humanos dentro de esta ilusión de realidad holográfica, cuidado, y ellos tienen control a esos códigos de creación, ¿no? y por lo tanto, nos tienen de esta manera dentro de un hechizo o pues de una ilusión, ¿no? es la realidad en la que estamos inmersos ahora. Entonces, bueno, han convertido al homo vivo en una persona o personaje a través de la ficción legal y jurídica, que nada tiene que ver con nuestra naturaleza, nuestra naturaleza original como seres humanos, eso está claro, y, y, y hemos hecho también una diferenciación ya clara en estos espacios anteriores de cómo se crea esa ficción eh, jurídica y legal para los intereses de todos estos seres que nos intentan tener aquí controlados, no, manipulados y esclavizados a través de esta ficción legal y jurídica. ¿Por qué? Pues porque eh, a través del sistema socioeconómico corrupto, que es su base, princip es su base principal, entonces eh, hemos dejado de ser seres humanos y hemos pasado a ser persona. Persona significa, persona significa básicamente ficción. Es algo ficticio. Es el nombre que se le daba también a los actores en la antigua Grecia, ¿no? Es decir... Y persona eh, significa máscara. Máscara, efectivamente. Entonces, bueno, eh, suelo decir, pues, un poco para acabar con esta introducción, que nuestros controladores mentales nos tienen dentro de esta realidad holográfica, ¿no? Basada en la, eh, bueno, en una ilusión o hechizo y que nosotros aceptamos y consentimos, mantener a través de nuestra inconsciencia. Eso es importantísimo tenerlo claro. Por eso hemos estado haciendo tanto hincapié en estos espacios anteriores de la importancia de ir entendiendo esto, elevar nuestra conciencia, elevar eh, nuestro conocimiento de esta naturaleza de la realidad, intentar conectarlo todo a través de esa inteligencia holística, para elevar nuestra frecuencia y nuestra visión. es lo que más nos puede ayudar en nuestras decisiones, en nuestra y, y y lo que más nos puede proteger a todos los niños entonces bueno, por esto le hemos dado eh, eso tanta importancia a entender esto ¿no? de conectar con esa frecuencia álmica esto nos ayuda a armonizar y a reajustar nuestra frecuencia de energía para elevar nuestra vibración y ser cada vez más fuertes en todos nuestros planos de existencia, tanto física como mental como espiritual llegando a conectar con la energía de la fuente original y eh, a través de nuestra alma que la, es la forma la, yo diría que la única forma ahora mismo, por lo menos de mi percepción es lo que me, con más claridad me viene tenemos unas diapositivas José, que vamos a presentar, ¿verdad? sí, somos fractales de esa energía original, por eso hay que tenerlo claro entonces bueno, decir que todos podemos armonizar nuestro comportamiento con la ley natural a través del conocimiento y entendimiento ¿no? de esta, o podemos elegir comportarnos de forma desarmónica con respecto a la ley natural, debido a la ignorancia o el rechazo. Eh, esto se refleja en el principio de consecuencialismo y es el resultado de la consecuencia de nuestras elecciones, ¿no? Como humanidad. Eso hay que tenerlo clarísimo. Ya también lo hemos hablado antes en algún momento. Por lo tanto, la ley natural es universal. Esto hay que dejarlo claro. Existe y es aplicable en cualquier punto del universo, de forma temporal, como la creación. Es eterna e inmutable. Mientras que existe el universo, no va a poder ser cambiada y, y, y está claro que ningún ser va a poder manipular. Bueno. José, una cosita, y... una cosita. Esto lo vamos a cortar. Eh, que llevamos 10 minutos ya. Si lo vamos a hacer en 30 minutos, no hemos ni empezado. No, no, tranquilo, ya está. Vale. Vamos, vamos a entrar con vamos a entrar ya con la diapositiva. Bueno, eh, entonces, de acuerdo, pues. ¿Qué hacemos, Roque? Vamos a pasar ya directamente a las diapositivas, ¿no? Sí, o sea, vamos a ver. a ver lo que tenemos preparado para hoy. Pues muy bien. ¿Las pones tú o las pongo yo? Las pongo yo, las pongo yo. Venga. Vamos a ver... Por aquí vamos a empezar. Ok. ¿Van bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, eh, esta primera diapositiva mm, eh, habla claramente de mentira o verdad, y bueno, solamente quería hacer un, una entrada a, a lo que vamos a exponer hoy, a través de que, bueno, se está manipulando todo lo que hoy es verdad, se está manipulando a todos los niveles, ¿no? Y cada vez se está obstaculizando más el poder tener acceso a esa verdad, ¿no? La quieren tachar de nuestras vidas, ¿no? Y al final, bueno, quieren que prevalezca la mentira, ¿no? La, la, el engaño, la manipulación. Entonces la línea natural es la que nos va a llevar a esa búsqueda de la verdad, la eterna, que es la que es y no puede ser cambiada. Y todos la sabemos internamente cuál es esa verdad. Vale. Eh, bueno, esta primera diapositiva, quería hacer una introducción porque esta palabra es muy interesante. Antes de, de pasar a la otra. El gobierno, no, no quiero. Bueno, vamos a intentar hacer un esfuerzo, como dijimos en el espacio anterior, ¿no? Vamos a intentar elevar un poquito más nuestra poder entender esto ya mucho más en profundidad. No hablamos de gobierno solamente de los políticos, ¿no? O, ¿qué te digo? Bueno, vamos a ponerlo así, como de, de quién nos puede gobernar a través, por ejemplo, del sistema judicial, de un sistema sanitario, sino gobierno como. Algo que puede llegar a influir en nosotros, que puede llegar a gobernarnos, a nosotros, sea de la manera que sea. Entonces, vamos a hablar. Eh, ¿Qué significa la palabra? Eh, bueno, viene de government, que es gobernar la mente, nos lleva al control mental, ya que ya la palabrita se las trae. Eh, bueno, del latín gobernare, control, control mente, gobernar la mente. Entonces, acorde con el principio de mentalismo, demuestra que para que una cosa se manifieste en el plano de los efectos primero debe existir en la mente, es el plano de la causalidad, es decir, para que algo ocurra primero lo tenemos que crear nosotros mismos. Es un principio universal, ley natural. Entonces, ¿por qué nos controlan la mente? Porque si controlan nuestra mente nosotros mismos vamos a crear lo que ellos quieran que lo vamos a crear sin cuestionar nada. Van a controlar nuestra mente y, por lo tanto, nosotros mismos vamos a ser los creadores de esa realidad. El gobierno está basado en el falso e ilusorio concepto llamado autoridad, donde algunos piensan que otros son autoridad teniendo derechos sobre los demás. Un ejemplo. La autoridad se nos ha impuesto a la humanidad y ha sido algo que se ha ido implantando a través del control mental. y ya. Parece es que no tenemos capacidad para verlo de otra manera. Parece es que necesitamos una autoridad por encima nuestra. Pues ya damos por hecho que esto es así. Vamos a ver que no es así. La autoridad está basada en otra ilusión llamada jurisdicción. Juris ley, decir. O sea que nosotros te decimos cuál es la ley, puedes hacer y cuál no. Esa es la autoridad. Ya han creado sus leyes, reglas, sus normas, porque no son leyes realmente. Y te pueden decir lo que tú puedes hacer en tu vida y lo que no. Esta ley no existe en la naturaleza, no está basada en la verdad ni en la moralidad, sino que los gobiernos deciden qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y al ser los creadores de estas leyes, son Dios, son los dueños de la gente, que la obedecen al estar bajo su jurisdicción. Es decir, somos sus esclavos. Así de claro. Hay que entenderlo con toda la crudez que tiene. Somos sus esclavos a través de esta manipulación, de este entramado. Bueno, eh, nada, aquí, bueno, positiva, un poco recreando, ¿no? se control y esa manipulación sobre el ser humano. Y nada, aquí entramos en los derechos humanos y vamos a ver qué son derechos y qué no. ¿La quieres leer tú, Roque? Eh, sí, lo leo yo. Los derechos humanos, pero ¿de qué derechos humanos estamos hablando? ¿Los derechos en de verdad humanos o de los derechos humanos que a la gente le suena o, digamos, que. Mayoría nos suena de, de los derechos humanos que ha creado los gobiernos. No, no, no, aquí vamos a hablar de los derechos humanos de la ley natural. Bajo la ley sí. natural. Es Importante aclarar eso, ¿vale? Porque cuando escuchamos la primera vez derechos humanos, lo primero que se nos viene a la mente son los derechos humanos que eh, la élite ha creado. ¿Sí? Y también hay, hay un, unas cuestiones ahí que tocaremos en algún momento. Ponme la diapositiva. Bueno, derechos humanos, lo que habíamos dicho, vamos a hablar de los derechos humanos o de la ley natural, no los derechos humanos que se nos vienen como primeras palabras a nuestra mente. Los derechos humanos bajo la ley natural. Un derecho es una acción que no inicia un daño hacia otro ser sintiente. Se puede llegar a comprender la infinidad de derechos que tenemos conociendo la pequeña cantidad de acciones que no son derechos asesinato, agresión, violación, robo, allanamiento, coacción y mentir deliberadamente. Entonces, todos estos actos son variaciones de robo de una forma u otra. Robo de vida, de libre elección, de la propiedad, de información, etc. Son comportamientos dañinos y a su vez transgresiones de la ley natural por violar los derechos inherentes de otros seres. La ley natural de la conducta moral se puede resumir en dos palabras. No robar. Por supuesto, no robar. No robar nada que pueda iniciar una acción que pueda causar perjuicio a otro ser. Ya sea el robo de una vida, ya sea el robo de una libre elección, ya sea el robo de la voluntad, de, por ejemplo, ¿por qué la violación? La violación es asociarse sexualmente o voluntariamente a otra persona, ¿no? Es decir, si tú robas esa libre elección, estás robando, por supuesto. Eh, mentir, es robar la verdad. Estás robando la verdad. Y ante a otra persona. Es decir, todo lo que venga de la acción de robar, entendiéndolo, entendiéndolo como acción que inicia perjuicios hacia otra persona, por supuesto que, que no es un derecho, es un mal. Entonces, los derechos no pueden ser concedidos de un ser humano a otro, porque al igual que las leyes naturales, estos derechos proceden del creador del universo. Entonces, ¿cómo podemos concederle a otros seres humanos que nos apliquen o no nos apliquen una serie de derechos a nosotros como seres humanos? Vamos a elevar un poquito nuestra conciencia. Nosotros somos responsables, somos conscientes. Sabemos ya decidir y actuar en conciencia. Dentro de la ley natural, respetando, no iniciando ninguna acción sobre otro ser que le pueda causar daño. Y tenemos que tener alguien por encima nuestra que nos diga, que nos permita hacer algo o no hacerlo. Tenemos que tener, o sea, no, te, no debemos tener a nadie por encima. Porque no da permiso o no permiso claro. hacer lo que creemos correcto. Lo hago como pregunta, es decir, como sí. diciendo, y necesitamos realmente. Vamos, vamos a abrir un poquito nuestra mente, ¿no? nuestra conciencia. No necesitamos a nadie. Somos alma encarnada. Tenemos ya tanto conocimiento. Yo cuando he planteado esto, en algunas ocasiones, la respuesta más común ha sido, pero entonces todo sería un caos. Porque los ladrones estarían a sus anchas, los violadores estarían a sus anchas... Claro, viendo, viéndolo desde eh, el control mental que se ha ido implantando eh, en la humanidad, claro, eh, lo variamos desde esa perspectiva, desde esa percepción, desde esa creencia, pero viéndolo desde la conciencia, de verdad. Sí, que, sí lo, que, lo que tenemos que entender aquí es que cuando nosotros vamos elevando nuestra conciencia, cuando nuestra prioridad no es la supervivencia, han llevado y cada vez nos, eh, nos arrinconan más. Entonces, sé, ¿qué pasa? Si tú estás en estado super de supervivencia, vas a actuar con tu cerebro reptiliano, con tu reacción, vas a reaccionar. Entonces no tienes tiempo de meditar, no tienes tiempo de pensar, no tienes tiempo de, de mirarte a ver qué estás haciendo o qué estás pensando. Entonces, todo esto, ¿todo esto cómo se cambia? Esto es... Eh, a ver, de la noche a la mañana, si nosotros dijéramos, bueno, cambiamos todo, obviamente no va a funcionar, pero debemos elevar nuestra conciencia. Entonces, debe haber una transición. Cuando viene alguien y te dice, no, si no hay gobiernos, directamente eh, esto es un caos. Eh, sí, de la noche a la mañana cortamos, sí, pero si hacemos un reemplazo y una transición, de ninguna manera. Por supuesto. Se trata de eso, de cambiar la percepción, de, de elevar la conciencia, de vernos ya como seres humanos, conscientes, responsables de nuestros actos y nuestras decisiones. Y, y, y esto cambiaría, esto cambiaría totalmente. No necesitaríamos, no necesitaríamos enfrentarnos a nadie, robarle a nadie nada, nadie robaría nada a otro. ¿Por qué? Porque... Esa, esa elevación de conciencia nos haría verlo todo de otra perspectiva, totalmente diferente. No necesariamente. José, aquí, aquí encaja algo que está muy extendido, ¿no? A nivel sociedad. Y es que habemos muchos habitantes en la Tierra. vale Si yo dijera que todos los habitantes del mundo saben en España, puesto uno al lado del otro, mm. ¿cuánto <risas> territorio sobra? O sea, sobra espacio para todos. Tampoco necesita eh, un ser humano tener 10.000 hectáreas. Claro. No, y que todo se equilibraría de forma natural y se iría reajustando todo eh, dentro, digamos, de, de esa frecuencia que lo equilibrarían todo a un nivel de energía. Eh, como seres humanos, eh, también en, nuestro, en nuestra relación, interacción con otros seres vivos, animales, vegetales, y todo se iría equilibrando. Pero sobre todo eso es cambiar la, la percepción, cambiar. Luego el tema también, claro, de al tener más conciencia e ir cambiando esa conciencia, iríamos necesitando cada vez menos cosas, por supuesto, materiales, menos, menos de todas estas cosas que nos han hecho creer que necesitamos. Y eso nos iría también ayudando a no, a no estar dependiendo tanto, ¿no? De tengo que producir el dinero... Eh, bueno, es decir, el acaparar esos materiales sería absurdo, ¿no? Porque podemos vivir en abundancia, ¿no? En cuanto a alimentos, en cuanto a recursos. Luego también está el tema de la energía libre. Eso es algo que lo tienen ahí muy, muy tapado y muy escondido, pero es una realidad. Cuando eso se destape, eh, espero que también estemos preparados a un nivel de conciencia para poder asimilarlo y, y poder integrarlo, ¿no? Como humanidad, ¿no? De la forma que hay que hacerlo. Entonces, bueno, es un tema, como hemos dicho otras veces, que es un tema de, de, de conciencia, de ir elevando ya esta percepción de ¿no? esta realidad, ¿no? Bueno, seguimos con la explicación de hoy. Eh, ¿Cómo va esto, Roque? Pues, ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Sí, porque vamos a intentar cumplir. Con lo prometido, hacer un poquito los vídeos más más cortos. Sí, sí. Vamos a tratar de condensar en menos tiempo. Sí, sí. Vale, lo leo. Existe perfecta igualdad bajo la ley natural. Todos tenemos los mismos derechos. Nadie tiene más o menos derechos que otros puesto que los derechos no son creados por nosotros, ya que son derechos de nacimiento de la humanidad. ¿Vale? Aquí vale mmm, mencionar lo que hablábamos antes. No confundamos los derechos naturales los derechos humanos que han creado ciertos personajes claro son un regalo del creador del universo puesto los humanos los humanos son capaces de conceder derechos a otros el aquí hablaríamos humano, es que es que aquí hablaríamos entonces de privilegios cuidado no serían derechos. No son derechos. El nombre le han puesto derecho pero en verdad son privilegios. Privilegios. Que nos los pueden dar o nos los pueden quitar. Según y les permiso. interese. Permiso. Mi permiso. Yo te doy permiso para conducir un coche. Yo, yo te doy permiso para un negocio. Yo te doy permiso para... permiso... todo. Para salir hasta las 10 de la noche. Pero a las 10 de la noche tienes sí. que estar todos en casa. ¿Vale? Yo te doy permiso para que entres aquí. Pero tienes que entrar bajo estas condiciones. ¿Pero qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? ¿Vamos a seguir aceptando todo esto? Sinceramente, cuando sabemos que no estamos viviendo en la verdad de lo que está ocurriendo, ¿vamos a seguir aceptando esto? Pues deberíamos de reflexionar un poquito, ¿eh? Porque al final ya sabemos que no nos dan derechos, Son privilegios simplemente. Y nos los quitan y nos los dan y lo hemos visto con una... Claridad, hace dos años y medio, vamos, abrumante. No, no solamente hace dos años y medio, todo Ay, lo que está ocurriendo. Y lo gracioso de esto es, si tú cumples diez veces, te doy estos derechos. Ahora, a, lo, a, a la vez, número once, tú no cumples y ya te quito tus derechos. Claro. Misos. Eh, eh, eh. Los derechos son un regalo del creador del universo, puesto que ningún ser humano o grupos de humanos son capaces de conceder derechos Tampoco se pueden revocar los derechos de nadie. Esto no existe. Nunca ha existido y nunca existirá. Es un sistema de creencias ilusorios. Si alguien te quita un derecho o intenta quitarte un derecho, en realidad, está atentando contra ti. puede quitar eso de eso No te lo da alguien más, ni te lo quita. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama derecho mágico a gobernar la vida de otro ser. Por arte de magia, ellos adjudican el derecho de gobernar la vida de otros. Y tenemos que entenderlo así, es claro. Por arte de magia. ¿No somos capaces nosotros eh, de gobernar nuestra vida? ¿Sinceramente? ¿Necesitamos tener a alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Cuando lo único que están haciendo es llevándonos <ríe> a donde quieren llevarnos, para que sigamos produciendo, para que sigamos dándole toda nuestra energía de vida para su beneficio, para su interés que somos niños pequeñitos todavía que nos tienen que decir lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo no, no, no, no eso no funciona así, bajo la ley natural no funciona así cuando empezamos a tener conciencia ese derecho mágico de gobernar lo vemos como una ilusión, como un hechizo nosotros nos tenemos que gobernar a nosotros mismos y tenemos que saber en cada momento lo que queremos o no queremos lo que está bien y lo que no está bien. Esa es una verdad que tenemos nosotros internamente y viene con nosotros. Desde, vamos, desde los inicios de la creación, y nosotros, como ya hemos dicho más de una vez, somos fractales de esa creación. Por lo tanto, vamos a, vamos a esforzarnos un poquito y vamos a, vamos a trabajar, digamos, esa, esa parte interna nuestra, ¿no? a conocernos un poquito más ¿no? y a elevar esa, esa conciencia, ¿no? Es importantísimo. Bueno. Seguimos adelante, Roque. Sí, continuamos. <risa> vale, ¿cuáles serían los principios fundamentales de la ley natural? Bueno, estos son principios eh, base, ¿vale? Porque no, Y no los confundamos con los universales, ¿vale? Que son principios de base de la ley natural, de base. ¿La leo yo, Roque? Venga. Vale, tenemos primero el principio de no agresión. Ya hemos dicho, no iniciar ninguna acción que pueda causar daño, de la manera que sea, a otro ser. Esto es el sentido. Luego, en respuesta a ese principio de no agresión, está el principio de autodefensa. Es decir, dentro de la ley natural está contemplado que la autodefensa contra la violencia es un derecho inherente de todos los seres iniciantes. ¿Por qué? Porque si yo me defiendo otro ser que inicia una acción de daño contra mí, y yo realmente lo único que estoy haciendo es defenderme. Quien ha iniciado el mal, la primera acción que ya, digamos, ha empezado a activar todo el mal que pueda ocurrir a partir de ahí, ha sido la persona que ha venido a por mí directamente. Parme, bueno, simplemente a intentar agredirme porque no le gusta mi cara, es decir. Entonces, eh, la autodefensa está contemplada perfectamente es decir, contra esa violencia dentro de la natural. Luego, todo el mundo posee los mismos derechos inherentes a todos los demás, pero tanto para una cosa como para otra. Decir, aquí todos estamos para lo mismo, todos somos iguales. Por eso todos tenemos que entrar, digamos, dentro de esa sinergia de conciencia que nos tiene que conectar a todos principio de igualdad bajo la ley natural es lo que estamos hablando ¿no? y estamos todos para lo mismo ¿no? En esta, en esta existencia de la realidad ¿cuál es el significado de igualdad bajo la ley natural? todos tienen los mismos derechos y no hay excepciones a esta ley si ningún individuo puede comenzar una acción que causa algún daño a otro tampoco se pueden delegar estas acciones en otro y así convertir mágicamente una acción incorrecta en un derecho, ya sea un gobierno, policía, ejército o cualquier institución social. Esto yo quiero añadir que se crea bajo control mental, puesto que existe un desequilibrio mental que consigue que pensemos que unos tienen derechos sobre la vida de otros. Esto vamos a intentar verlo ya mmm, conectando con nuestra verdad. ¿Creemos realmente? Que alguien tiene derecho sobre la vida de otro, estamos hablando de que ya estamos elevando nuestra conciencia. Estamos intentando eh, conseguir que, que, que haya, digamos, una conciencia ya de humanidad que nos pueda hacer entender a todos la ley natural. Vale, significado de igualdad bajo la ley natural. Significado de igualdad, pues como estamos hablando, ¿no? Que aquí estamos todos iguales y estamos todos para lo mismo en esta existencia de realidad. Eh,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 Jurisdicción de ley natural. Somos ya responsables, somos conscientes. Eh, tenemos claro que no vamos a iniciar nada que pueda causar daño a otro ser. ¿Cómo se pueden delegar derechos sobre otras personas para que puedan hacer ese tipo de acción? ¿Cómo? Es decir, esto es control mental. Pues... Eh, a través, digamos, de, de, del desequilibrio mental que se crea, se consigue que pensemos que unos tienen derechos sobre la vida de otros. Y de claro, y lo aceptamos. Es algo que, que ya... En nuestra programación mental lo hemos normalizado y aceptado. Y parece que no podemos entenderlo de otra manera. Y esto hay que cambiarlo, hay que revertirlo. Bueno... Eh... Seguimos, ¿no, Roque? Siguiente. Vale, bueno. Eh, léela tú si quieres, Roque. Vamos a ello. Conociendo nuestros derechos bajo la ley natural. Conociendo nuestros derechos bajo la ley natural. Definición. Cualquier acción cuya consecuencia no daña a otro ser, propiedad. La diferencia entre el bien y el mal es una verdad independiente del sistema de creencias de una sociedad, ya que son verdades eternas que han de ser entendidas. Un mal no puede convertirse en un derecho, un derecho puede convertirse en una prohibición, por mucho que lo creamos y deleguemos en otras personas. Los impuestos son un eufemismo para el robo, la violencia y la esclavitud La prohibición es un eufemismo para la esclavitud y la violencia, bajo la excusa de que es un bien común. Nadie es dueño de nuestro cuerpo. Licencias, permisos, yo no leo bien aquí. Licencia Licen si licencias y permisos son eufemismo de esclavitud a través del... Control mental. Porque esto no me sale aquí. Licencias y permisos son eufemismos de esclavitud a través del control mental, que nos hace creer que otros tienen el derecho a decidir sobre nuestro ser y de forma mágica verlo, esto como un derecho. O sea, que me sale, que, eh, el, pido perdón aquí, es que me sale cortada parte. O sea, Bueno, que, ya los terminadores. Sí, es que eh, aquí, bueno, lo que se deja claro, bueno, aparte de volver a la definición de, de, de, de derecho, no que es cualquier acción cuya consecuencia no daña a otro ser o a su propiedad. Por lo tanto, todo lo que está fuera de esta definición es un mal, eso lo hay que tener claro, es un mal. Pero hay que aplicárselo a todos los seres que inicien cualquier acción que cause daño a otro ser. Y creo que no hay que ahora mismo especificar demasiado para entender esto. Entonces, claro... Luego las diferencias entre el bien y el mal son verdad independiente del sistema de creencia, de lo que hemos programado mentalmente a creer que, que, que, que debe de ser, porque ya está, porque lo hemos visto así desde siempre y tiene que ser así. No, no. No va ser una revisión completa por lo que entendemos que es mal y bien. Claro, claro. La verdad es la que es. La verdad es la que es. Y eso solamente tenemos que irnos un poquito cada uno hacia adentro para ver que las cosas no, no, o sea, no hay tanta diferencia entre el bien y el mal. ¿Vale? Es decir, porque la verdad no entiende de bien y mal. Entiende de que tenemos que sentir lo que está correcto y lo que está incorrecto. ¿Qué quieres decir, José, que no hay diferencia, o mucha diferencia entre el bien y el mal? Bueno, eh, es decir, eh, lo que han hecho sobre todo es relativismo moral, ¿no? Es decir, eh, están intentando implantarlo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Es decir, el tema de que... O sea, con, con el adoctrinamiento que tenemos ahora, quieres decir tú que no hay diferencia. O sea, que claro. Lo bueno por malo, lo malo por bueno. Claro, efectivamente. Es decir, que es lo que nos están intentando imponer, ¿no? Que, que ahora pues no hay tanta diferencia ya entre el bien y el mal. Es decir, es que realmente si nos ponemos... Y es pensar. Todo relativo. Según ellos, según ellos, todo indan, es... o les convenga en su agenda, esto es pues bueno o esto es malo. Claro, todo es muy relativo y realmente ahora eh, no, no, no se diferencia ya entre lo que está bien y lo que, y lo que está mal, y más con ese relativismo moral y con esos derechos que se le aplican a ciertas ciertos seres para que puedan actuar iniciando daño y, y reprimiendo a, a otros seres. Entonces, claro, todo se está eh, eh, creando a través de, un, de una confusión total, ¿no? En cuanto a esto, de un caos, ¿no? Un sistema de creencias que es totalmente una ilusión, una programación mental. Está claro. Claro que hay diferencia entre el bien y el mal. Eso lo tenemos clarísimo todo Internamente lo tenemos que tener muy claro. Solamente tenemos que ir ahí. Ese fondo, digamos, nuestro, como almas, en las que... Ahí no hay ninguna duda. Sentimos con claridad lo que está bien y lo que está mal. podemos mirarlo o no mirarlo. El ser como que no nos afecta. Pero eh, lo que está bien y lo que está mal, sabemos eh, con claridad percibirlo. Seres humanos y como alma encarnada. Bueno, y bien. luego ya pues, el, mal, el mal, claro, no se puede convertir en un derecho. Sí, que no puedes darle derecho a ciertos sectores o a ciertas corporaciones, a ciertos grupos. <risa> sí, pero, pero llegamos a más, incluso distinto, distintos seres haciendo una acción está mal y si lo hacen otros está bien. Claro. Llegamos ya a un punto de locura total. Que ya es, vamos, claro o sea, es decir, pegar, Pegarle con un palo en la cabeza a otro ser siempre va a estar mal. Pero claro, si viene de la mano de un policía o de un antidisturbio o, bueno, simplemente un vecino que está enfadado, pues porque pues, a lo mejor no está mal. Sí, y, el, y, si tú, y si tú le robas a alguien, está mal. Pero si, pero si, es alguien, si el Estado te roba a ti. Y, y ahora ya el, el, el robo está siendo sistemático, ¿no? A muchísimos niveles. La indefensión que tenemos es increíble, ¿no? Todo lo que es la sanción administrativa y, bueno, todo lo que es cualquier tipo de embargo. Es decir, esto, esto es un, ahora mismo una situación de indefensión como ciudadanos, como seres humanos, ya totales. Y, y hacia eso vamos. Y aquí o espabilamos un poquito ya, empezamos a entender cuáles son nuestros derechos reales bajo la ley natural, o, o no hay quien lo pare ya. Ellos van a seguir o sea, adelante. Yo, yo creo que ya estamos llegando, ya hemos pasado la hora, creo, y tendríamos que ir cerrando. Bueno, pues lo vamos a dejar entonces aquí, porque al final es que, claro, son tantas cosas que, eh, y lo que no queremos tampoco es alargar los espacios para que se hagan muy pesados, eh, intentamos que sean, que sean interesantes. Pues nada, hablar lo vamos a dejar aquí con el tema de los impuestos, que es muy interesante, eh, la pro, las prohibiciones, las licencias y permisos, y seguiremos en el siguiente espacio. Y, eh, intentaremos acabar todo el tema este de los derechos no Que era una presentación que tenemos preparada para hoy Y bueno, la vamos a cortar aquí Y la conectaremos con el siguiente espacio Y nada, espero que haya sido muy interesante Todo esto A, a, toda, a Los derechos naturales claro Son distintos A los derechos que nos han hecho creer Por supuesto Tendríamos que, que centrarnos Pensar un poquito En las cosas, meditar un poco Sí, claro. Sí, claro que sí. Y hasta dónde queremos ceder, hasta dónde queremos consentir. Por eso es importante entender qué está pasando, porque realmente todo esto lo estamos aceptando a través de la, de la visión jurídica y legal. Sinceramente. Así. Es decir, en el momento que nos ponemos en el plano de seres humanos como homos vivos, es decir, como seres creados, eh, con ese nivel de conciencia, lo empezamos a ver todo ya de otra perspectiva empezamos a, a desprogramar esas creencias, esa información que hemos dado como, como normal en nuestras vidas, empezamos ya a cuestionarla, empezamos a plantearnos otras posibilidades. Y se pueden hacer muchas cosas, pero lo primero es elevar la conciencia, para empezar a tomar decisiones en consecuencia, con sentido común, porque al final el sentido común nos lo da la conciencia. Entonces, bueno pues nada, seguiremos avanzando, porque esto, eh, podríamos estar aquí hablando otro par de horas más, pero bueno, quizás vamos a vamos a, vamos a cortar ya y, y, y seguimos en el siguiente espacio, hablando sobre esto. Bueno, gracias José, y bueno, la semana que viene estaremos ampliando sobre este tema y, sí. y cerrando sí. bien todos estos conceptos. Sí, el tema de los derechos y bueno. Vamos, hay, hay muchísimas cosas que hablar. Vamos, vamos a ir poquito a poco, que lo vayamos entendiendo todo de forma progresiva. Pues nada, un abrazo, un abrazo de corazón y de amor a todos los seres que estén ahí. Nada. Venga, un saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Venga, Hasta luego. Igual, hasta luego.